La de la deuda es el mecanismo con el cual actualmente se nos están imponiendo una serie de políticas económicas que suponen un ataque directo y durísimo a las condiciones de vida y que lo que buscan en última instancia es recuperar el proceso de acumulación de capital. No queremos los mercados capitalistas porque no buscan el vivir bien, sino que buscan la acumulación de, de beneficios y la valorización de capital. No queremos que esta responsabilidad sea como es actualmente responsabilidad última de los hogares y en ellos de las mujeres. Queremos democratizar y colectivizar esta responsabilidad. Entonces la cuestión es... ¿Qué estructuras? ¿Queremos el Estado? ¿Queremos otro tipo de redes sociales? ¿Queremos redefinir lo público? Dos debates clave. ¿Qué es vivir bien? ¿Y con qué estructuras construimos la responsabilidad colectiva para que ese vivir bien sea posible? Y son dos debates que se tienen que dar en condiciones de absoluta democracia. Entonces, la tercera cuestión es cómo hacemos esto cuando actualmente no tenemos estructuras de participación democrática real.